Hola, buenas mis amigos, ¿cómo están? Hoy estamos con un top de joyitas que me encontré en Play Store ¿A qué me refiero con eso? Básicamente juegos poco conocidos que considero bastante buenos En el top 10 comenzamos con uno de mis favoritos The Pirate Plague of the Dead O No sé si lo pronuncie muy bien, pero Homnet Games nos trae este asombroso juego Donde dirigiremos nuestra nave en el vasto mar del caribe A través de una turbulenta historia donde viviremos batallas increíbles, llevando el rol de John Ragham y utilizando magia voodoo, traeremos de hoy regreso a nuestros compañeros para enfrentarnos a un poderoso enemigo, el Inquisidor. Contaremos con gráficos realistas, ciclo día/noche e incluso el tormentoso clima con el que nos toparemos en Alta Mar. Este sandbox pesa únicamente 59 megabytes, un peso perfecto para los que no tenemos mucho espacio de almacenamiento, la verdad. En el top 9 continuamos con Nobles de Guerra 1896, en Media nos trae este emocionante juego de acción ambientado en, como dice su nombre, 1896. Uno de los conflictos más grandes acaba de iniciar y tu papel en este será el de un noble, dispones del mejor equipamiento, arsenal y los mejores ejércitos, solamente tú podrás llevar tus ejércitos hacia la victoria. Contaremos con un 1896 alternativo, podrás jugar sin conexión a internet, campaña donde podrás planificar tus siguientes movimientos en el conflicto, batallas rápidas en el modo escaramuza, batallas para uno o varios jugadores en el modo supervivencia. Este juego pesa 572 megas que, teniendo en cuenta sus gráficos y distintos modos de juego, veo bastante bien para divertirse. Traigo para el top 8 es SAS 4, la cuarta entrega de Ninja Kiwi, un juego donde tendrás que enfrentarte a tremendas hordas de zombies siendo tú un soldado SAS. Escoge tu personaje entre tres clases únicas de soldados. Vas a mejorar tu equipamiento para aumentar sus estadísticas o incluso podrás comprarle habilidades nuevas. Contaremos con un modo de contratos que se actualiza continuamente para darte distintos contratos donde podrás obtener experiencia extra, dinero extra o incluso cajas, podrás adentrarte en combate con tus amigos ya que cuenta con un modo multijugador, este juego tiene un peso de 110 megas. Ahora vamos con un juego para el top 7 que a mí me gusta bastante ya que puedes tener muy buenos momentos con tus amigos, les hablo de Local Warfare RE Portable, un juego traído por Dazad. Es un multijugador de acción LAN, ¿a qué me refiero con esto? Que podrás jugar con tus amigos a través de una zona Wi-Fi, pero sin necesidad del internet. Sí, exactamente. Con tener la zona Wi-Fi ya podrán jugar tranquilos, lo cual Warfare tiene equipamiento variado con el que podrás derrotar a tus enemigos en el mapa. El juego aún está en desarrollo, a mi parecer, y próximamente habrá un multijugador online, lo cual es algo a tener en cuenta. En este juego podrás encontrar un modo de jugador contra jugador y un modo zombies, donde te enfrentarás a interminables hordas de zombies cada vez más fuerte, incluyendo un jefe que aparecerá cada ciertas oleadas. Podrás tener este juego solo por 88 megas. Y en el top 6, para traerles un juego con temática distinta, me gustaría recomendarles Rebel Inc., Traído por los creadores de Plague Inc, este juego nos pone en el lugar del presidente de un país, o más bien como el encargado, después de un conflicto. Donde tendremos que tomar las riendas de cada problema para mantener a nuestra población contenta y combatir con los insurgentes que intentan traer más problemas a nuestro país. Con una dinámica similar a la de Plague Inc, donde podremos obtener mejoras y habilidades estratégicamente para cada problemática del país, este juego de tan solo 126 mega nos promete un mundo altamente detallado e hiperrealista basado en una extensa investigación. Y el siguiente juego en el TOP 5 es Ciberica, un RPG de acción y aventura con historia que sucede en un universo cyberpunk, donde te enfrentarás a personas peligrosas en callejones o haciendo carreras en un deportivo por calles iluminadas por neón. Brick Wars Games LTD son los que nos traen este maravilloso juego, todos los barrios de la ciudad son diferentes y están bajo el control de una banda distinta. La historia te llevará a todos los rincones de la ciudad Bradbury. Este espectacular juego tiene un peso de 146 megas. El siguiente juego en el top 4 es Green Soul Dark Survival RPG. Definido por los mismos creadores como el juego de supervivencia más hardcore para los cansados de juegos comunes. La que alguna vez fue una próspera provincia imperial, las tierras de la plaga ahora están cubiertas de miedo y oscuridad Sus habitantes se han convertido en almas eternamente vagabundas Tu objetivo es sobrevivir al mayor tiempo posible en este mundo peligroso acumular recursos, construir tu fortaleza, defenderte de los enemigos y sobrevivir en el combate con los caballeros zombies y otros monstruos en este nuevo juego tipo souls este juego es traído a nosotros por los mismos creadores del anterior juego brickworks games ltd este juego tiene un peso de 158 megas y ahora para el top 3 les tengo una joya multijugador Curse of Arrows es un MMORPG presentado por Bitgate, un emocionante juego de estilo pixelado donde podrás enfrentarte a múltiples criaturas para conseguir subir de nivel, obtener oro y objetos valiosos con los que podrás comerciar con otros jugadores, es un juego donde tendrás que poner a prueba tus habilidades en el comercio para conseguir mejores equipamientos poco a poco, podrás encontrar distintos jefes en el extenso mapa. Realizar intensos combates en equipo junto a tus amigos para derrotar a los enemigos más fuertes y obtener las mejores recompensas. Este maravilloso juego pesa únicamente 6.7 megas. ¿Qué más se le puede pedir? Llegamos al top 2, ya nos aproximamos al final, y aquí tenemos el juego con un nombre muy gracioso. Hablo de Pew Pew Life, un juego abstracto que pondrá a prueba nuestros reflejos y habilidades al ponernos en escenarios donde casi todo puede destruirnos. Este increíble juego es traído por jean Francois Hegelin. No sé si lo dije bien, pero bueno, ahí dejo en pantalla el nombre. Cuenta con un apartado para mapas creados por la comunidad. También podrás personalizar tu nave, la estela que deja al moverse y el color de tus proyectiles. Tiene un peso de tan solo 3.1 megas. Llegamos al top 1 y para finalizar, les traigo un juego perfecto para jugar con tus amigos, jugadores al azar o solo durante las noches. Specimen Zero es un juego de terror multijugador creado por Café Studio. Sus mapas oscuros y tenebrosos te mantienen en un estado constante de tensión. Los sonidos de las criaturas que acechan harán que tu corazón se acelere con solo escuchar pasos que no sean los tuyos. Podrás tomar objetos del mapa para lanzarlos y crear ruido como distracción. Consigue todos los números del código de la puerta para intentar sobrevivir. Escóndete bajo las camas para que el monstruo no te vea o encuentra el arma tranquilizante para aturdirlo. Este juego tiene un peso de 159 megas. Y bueno amigos, esos han sido todos los juegos que les he traído tras probar cada uno. Espero que les haya gustado, recuerden dejar un me gusta, suscribirse y darle a la campanita para no perderse ningún próximo video, y comentar cuál fue su juego favorito si ya conocen algún juego del top. ¡Hasta luego!